Tu mayor error. Mi mayor error fue yo creo la, una vez que me hablaron de unos viajes programados a Turquía que yo dije no no, no. <risa> es un sistema de, de es que no se pone aquí como ya no lo hago más. Sí. Vale. A ver. <risa> um, no lo ha despidido no <risa> pues es Mira, yo por el lado de marca personal, como un negocio personal propio mío, ya no solo para los proyectos a los que trabajo, sino como mío, fue no pivotar, o sea, no pivotar rápido, ¿de acuerdo? O sea, yo dejé el modelo tradicional de trabajar para alguien, nómina, ni si tiene un trabajo fijo, eres lo más guay del mundo, ¿sabes? Salí de ahí, pensé en que el negocio más rentable para mí era escalar mi marca personal vendiendo microproductos digitales del área de formación, que es un mercado que está muy, muy uh, en auge, que es muy rentable y todo esto, um, no pivoteé, no fui capaz de asumir la derrota o asumir que ese no era el negocio donde mejor me lo iba a pasar, ya no digo el dinero que iba a generar, ¿vale? O sea, es un negocio rentable, pero es un negocio donde yo no me sentía cómodo. Entonces um, llega un momento en que se enfrenta el momento, es, se enfrenta el, la sensación de decir, oye, yo no puedo tirar la toalla a la primera de turno, ¿no? Cuando, o sea, cuando la hasta frontera cuándo, no sé si el momento exacto seguir, es decir situación. la perseverancia con el pivotar rápido, con el cambiar de opinión o de rumbo, ¿cuál es el momento, no? Entonces yo muchas veces decía, con mis cojones que esto lo saco, ¿sabes? Y esto que no me sale, lo sigo intentando. Y la frustración, la gestión, y me hace más fuerte y tal. Pero esa cabezonería llegó un momento en que deja de ser, que es contraproducente, ¿no? Entonces para mí el mayor error y uno de los aprendizajes que más tuve, como marca personal, como negocio personal, fue darme cuenta de que tardé demasiado. Tardé demasiado, no en tirar la toalla, sino en cambiar el rumbo, ¿sabes? Pero ahí tardé demasiado. Entonces creo que es una gran mensaje... ese que... momento tío, lo llamo arrastrar un cadáver. Porque en realidad tu producto digital es un cadáver, tí, y sigues arrastrando. A nosotros nos pasó también, estuvimos muchos, muchos años ahí tirando, tío y darte cuenta de que realmente estás arrastrando algo que ya está muerto, y es tu producto, y si sí, y no y no me ha salido nada más, no va a ser esto lo primero. Sí, digo. o sea, en mi caso no es no estaba muerto en el sentido... De, estaba generando eh, beneficio, sí, estaba funcionando, sí, de... exacto, pero me hacía sentirme cada vez más pequeño, ¿sabes? Y yo me acuerdo toda con la conversación esta que teníamos, sabemos tenido muchas conversaciones de este tipo, ¿sabes? Y era como yo, ah, estoy como forzándome a soñar tan alto, forzándome, comparándome con gente tan grande, ah, con proyectos tan, eh, yo no sé, tan unicorn no tan... Uh -huh. Tan... Suena la música, ¿sabes? Parece un anuncio con presas, y no sé, ¿sabes? Con historias tan. tan esto, y tú te vas haciendo cada vez más pequeñito, sí. más pequeñito, más pequeñito, aunque tienes tú, que seguir en Exacto. No entonces, um, era un negocio que estaba creciendo a cierto ritmo, ¿sabes? Pero no me estaba haciendo sentir feliz. Y sin embargo, apuntar un poquito más bajo me ha hecho crecer más rápido a la vez que ser feliz. ¿Sabes? Fantástico. Entonces, a veces hay que aprender de eso y hay que encontrar en el momento. Pues con esta frase yo creo que, por cierto, imposible <risa> sí, bueno, sí, un para...